¿No sabes lo que hacen tus hijos en Internet? Relájate. El nuevo Kaspersky los mantiene alejados de las cosas malas y controla su tiempo de uso. Hora de acostarse. ¡Mamá! Protegemos a los niños incluso fuera de Internet. ¿Te falta algo? No te preocupes, te ayudamos. Ah, Como me gusta un final feliz! Y cuando van a dar sus primeros pasos en Internet, garantizamos que solo vean cosas buenas. La vida digital de tu familia es importante. Protégela con el nuevo Kaspersky.